Trata, otra vez, otra vez, otra vez, porque no, no, no. no. O se agarraba rocas o lo que sea. Y y los ¿Qué? <risa> Hola, Hola Moni, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video con unas invitadas muy muy especiales como pueden ver y por el título del video, hoy vamos a hablar con estas hermosuras antes de empezar con este video no olviden a suscribirse a mi canal si no lo he hecho, también la campanita de notificaciones tenemos una membresía en este canal, si pueden unirse si quieren, si no, no y también tenemos un canal de vlogs que se llama G -moon vlogs así que los veo ahí también y hay que empezar con el video Hola, me llamo Inés. Tengo 22 años. Viví 6 años en México y 13 años en El Salvador. Y este es mi quinto año viviendo en Corea. Mucho gusto. Hola, me llamo Hitch y yo viví en El Salvador por 18 años. Y ahorita tengo 24 años y estoy viviendo en Corea. Mucho gusto. Viví 6 años en Cuernavaca y de ahí en El Salvador. Sí, yo vivía ahí por 18 años ¿Y así se conocieron ahí? Vamos a la misma escuela sí. El mismo Han Grakyo también Ah, tenía Han Grakyo ahí? Sí bueno, Han Grakyo es básicamente una escuela para aprender coreano También en México lo teníamos en la Ciudad de México Yo iba cada sábado Sí, a igual Mi <risa> mamá era Gyeongseong-seg, <risa> ¿no? La directora <risa> del colegio coreano Entonces era como <risa> que... Ah. <risa> Hay que estudiar coreano <risa> Ahora que estoy viendo en Corea, sí. siento que es un poco aburrido O sea, la ciudad no es tan grande, es súper chiquita Tipo, mm -hmm. hay... Vas a multiplaza, ves a no sé qué Vas, Vas a la Día, ves, no sé ves a no sé qué No, no conozco ninguno <risa> estos lugares O bueno. sea, son como pequeños lugares donde van todos y ya Había como 300 coreanos Sí, yo creo que cuando ella se fue, como todos <risa> se fueron Entonces estuvieron desde peques hasta la prepa Entonces ustedes hablan tres idiomas como yo ¿Cuál se te hace más fácil? Pues obvio era español inglés, pero ahorita es como, ya no hablo español en Corea. Sí. Entonces se me olvidó un montón. Sí. ¿Por qué mejoró tu inglés aquí? Porque todos hablan inglés. O sea, todos mis amigos internacionales hablamos en inglés. ¿Sí? Decimos conglish. Sí. sí. Llegar acá a Corea me costó mucho. O sea, y creo que fue más la cuestión del lenguaje. Aprendí a leer, escribir, pero era súper mal. Era súper mala. En casa no hablaba el coreano. Tipo, bueno, le hablaba a mi mamá en español y me contestaba en coreano. O con mi hermana igual. Entonces, llegar acá y tipo no entender nada. O sentirme muy chiquita porque te sentí súper incompetente. Y aparte que tenemos la cara coreana. Sí, yo, lo peor era como ir al banco. Sí. Y con el banco lo y me decía ver. cosas tipo ah, sí. pero iba con ver. la historia que no que no vivía acá. Cuando voy al banco hasta ahorita a veces actuó como si literal no sé nada de coreano, uh -huh. o sea, cero. Sí. Voy, entro y digo Mm, uh, English, okay. y desde ahí empiezan a ser súper buena onda. Soy coreana, pero no completamente. Estudié educación física, entonces, como más como Esparta. Mm -hmm. Hay que llegar a las nueve en punto, hay que como saludar a tus hombres. Como es casi, adiós. casi, el militar. <risa> Ajá. Pero para mí era como que. Hola. <risa> y mis hombres como que y como que ¡Añáceo! O sea, 90 no, no. El ángulo, 90 el ángulo, grados no si tú no. En Estados Unidos Yo estuve estudiando ahí por dos años Y ahí vinieron muchísimos coreanos De Corea, así súper coreanos no uh -huh. Hay como un grupo de KSA Korean Student Association Entonces yo, pues <risa> yo soy Korean Student, entonces, <risa> entonces yo entro ahí Todos nos estamos saludando Todos dicen, sido yo no sé qué No sé qué, mira, yo llego así suponer yo si yo digo porque están gritando no. y yo antes no sabía que tenías que decir año vacío o hablar formal si no los conocías. Yo pensé que si todos somos del mismo edad, pues vale, Y yo, ¡Añá! Me llamo G. Y todos se quedaban como, ¿y esa? Y luego me dijeron que había un rumor de que todas las hombres me odiaban por eso. Y todo el mundo estaba como, es que ella es mexicana. Y luego ni me llamaban por mi nombre. Yo era la mexicana. ¿En sí. serio? Entonces pues me fui a mi grupo de mexicanos. Porque... Si me llaman mexicana, ¿para qué me quedo <risa> bueno? ¿Qué es ese? <risa> no, no tengo Ah, Ay, bueno. Ajá. El Zangapur, ¿cómo lo explicamos? Es como la línea que tienen... Aquí en los ojos, en el párpado, Ajá, para que bien. se meta un poquito más. Se hacen como cirugía plástica y todo, pero para mí era como... A mí me gusta como, como me veo, pero uh -huh. en la cultura coreana me veía muy como exótica, por decir. Yo no soy como que súper blanquita, soy más como morena. Siempre tienen que comentar algo sobre tu cuerpo que sea bueno o malo. No, no, no, no uh -huh. sé. Sí. Yo estaba en el gym haciendo ejercicio y llega un entrenador que trabaja y siempre empezó a hablar conmigo, ya saben, con empiezan a hablar con... Para las chicas, ¿no? Y empezamos a hablar X y me dice, te verías muy bonita si bajaras un poquito de que Ajá. Y yo Gracias Y luego Estoy otra vez Haciendo mi cosa Llega otra vez Y hay un señor Al lado de mí Haciendo su cosa no Y no lo conozco Llega el señor Y le dice Es muy bonita, ¿verdad? Pero creo que estaría Más bonita si bajara de no, peso Y lo dijo otra vez Pero al señor no. Fue como un choque De que o sea, Eso es lo que tú pensabas ¿no? No, no, no, no es lo que yo pienso Sobre mí sí. Comentarios innecesarios Siento yo Creo que machismo Puede ser como Que no nos dejan en paz A veces Cuando les decimos O que son como Muy manipuladores. tipo Estás poniendo unos trabajos con tus amigas y tipo, se te acercó un mm -hmm. chévere y le dices, bueno, no quiero, no quiero nada. Y encima, tipo, no, no, no, como... ¿Quién dice que no quiero? como, <risa> como Tener que irte del lugar porque no te paran de molestar, o sea, mm -hmm. eso siento que fue ser capaz algo de machismo. Pero no solo en Corea, siento que sí. en otros países también. No, no se toman el no como el no. Mm -hmm. si sí. decimos no y es como que... Tratan otra vez, otra vez, otra vez, y como que no no, es ¡No! no, no significa no. Es no. no. Eso va no. para todos, va para todos. Ay, ah, yo tengo una historia. Ah, perfecto, perfecto. perfecto. Okay. Eh, tenía que como 11 años, entonces fui al supermercado con mi mamá. Estábamos en la cuna de Mini cart uh -huh. y había un, un niñito así, un cherito ahí y se, se me quedaba viendo. Un cherito, un chero. Un, chero. un, un bicho. bicho Un, un bichito. ¿Bicho? Oh. ¿Qué? Un, un sí. niño. Ah. O sea, un bichito. Y se, solo se me quedaba viendo como... <risa> y yo como... Hola. <risa> Piensan de que no hablamos español, claro, no entendemos sí. español, entonces empiezan a hablar sobre nosotras. Yo me enojé porque estaba hablando como mal de nosotras, de mi mamá y mí. Como hay esas chinas porque están acá, en el supermercado, que no sé qué. Ya, ya. Y pues yo entendía todo y me enojé y solo me, me lo quedé viendo como. ¿Qué estás diciendo? Este hombre, cállese. Le, le empecé a hablar en, es, en español a mi mamá y después se asustaron y se sí. fueron. Y dice, no somos chinos, somos coreanos. coreanos. Siempre decía sí, eso, ser. no soy china, soy, soy coreana. coreana. ¿Corea del norte o Corea del sur? del norte. Sí. ¿Sí? Entiendo porque es como bien exótico, diferente. Claro. Y aparte... Que fueron hace años, ¿no? Mm. Cuando eras 11 años, entonces aún en Latinoamérica no conocían Corea ni ¿no? mm. ¿Cuándo crees que en El Salvador como que empezó a no conocer más? Creo no que con el K-pop. Creo que el acento español, no, de El Salvador no es tan fuerte como el de Guatemala ah, o el sí. de México. ¿El sí. ¿El ¿El México? De, bueno, dependiendo Argentina, de dónde, México. Yo, yo no creo que tenga acento. No. No. Dicen que tengo acento fresa. Siempre tenía un amigo de Monterrey y siempre me decía que yo cantaba. Cuando hablo español. Me parece que estoy cantando <risa> porque siempre estoy como ah, ah, sí. No, los sí, lo guatemaltecos y los mexicanos. Sino... O sea, yo siento que hablan como cantadito. Esta este no. no, ¿no? es limonada. Esta es limonada, no Pero nosotros es como más como... Esta es limonada. Esta es limonada. Como súper serio, como ¿no? ¿qué es esto? En Corea fue la primera vez que subí un bus y súper limpio. No había gente colgándose del bus o gritándote como... Ay, no, no. En el Salvador no hay subte. ¿Qué subte? Subway. Subway. Ah, el metro. El metro. metro. Entonces, llegando a Corea fue la primera vez que... un No, no, no, no. no, no. No, no, hay, no hay, no tenemos. Sí, no es tan chiquito al que o sea, solo encargo. En serio, solo encargo. Vamos a hacer algo bien random. Extraño los mangos. Ay, Ay. las frutas. Los hocates. Los Minutas. Tiene jicama, todas Porque las frutas. La jumposa. O sea, el mango en Corea es como. su dólares. Súper caro. Bueno, aguacate. El aguacate un ah, chiquitito así. Es como cinco. 2 dólares. Encima son chiquitos. Los desamorosos son como así. <ríe> Me acuerdo que estábamos en, en el carro. Y mi papá parqueó el carro ahí, ¿verdad? Entonces regresamos y la ventana, o sea, desde el window, oh, no. estaba shattered. Porque un mango desde el árbol cayó. Y rompió el, wow. el vidrio. Wow. Rancorado. O sea, cuando sí, no a pensar más. que los mangos caen sí. del cielo. Árbol <ríe> de mangos. Se agarraban rocas o lo que sea no se ha mordido tiraba por agarrar mangos no, el perro, ¿no? Yo siempre era el perro todos estaban caminando como normal y yo sola en el piso ahí